Dios mío, Dios mío, Dios mío Que llevo 5 minutos esperando que cargue el puto juego en El Sasof, ¿qué porra le estáis haciendo a yo? Oh. Virgen Santa, es eh, lo que me ha tardado No sé qué polla pasa nada. encima estoy transformado en puto conejo de las Bueno, vale, que es un gato, es un zorro de estos... Toca guay En serio, no sé... Que leche si va para raro ahí un me va. A barrar, oh, me va a... Ay, una cosa. Oye eso. No sé si lo, no sé si lo escucháis. Espera, espera, espera. Mejor, mejor, mejor. Voy a hacer lo mejor. A ver. Música. escucháis? ¿En serio? ¿Lo estáis escuchando? En efecto, nada. No se escucha nada. Estoy más solo. Vamos, pero solo, solo, solo, eh. No hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Esto está muy muerto. Ahí está. Remuerto. muerto Re muerto estaba yo Pero bueno, me habéis pedido que queréis un Leple de Ion Pues yo subo un Leple de Ion así Paraguay Para vosotros Ya sustraeme esto ahí Vale La cámara ahí en la yo Pero que veáis que Ion está muerto Hay que tirar a nuevas cosas Y yo no le a la F como si fuera esto el Tera u otro juego o Sabéis para Usar esto A ver, es una puta pena que Ion esté muerto, pero ¿por qué está Ion muerto? No está muerto porque el juego sea malo, está muerto porque sus creadores no lo están mimando como se merece. Ion se merece un rework de hace ya mucho tiempo, mira ahí hay un pobre desgraciado. ¿Y a qué me refiero un rework? Porque cojan y le cambien el sistema de, de combate y le cambien muchas cosas. Eh, que no le falta al juego desde mi punto de vista, pero no lo hacen. No lo hace. ¿Eh? Lo que le falta de esto es... Un botijo, no... Un botijazo, vamos. Es un botijo, es un botijazo. Para los amigos que no sepan lo que es un botijo. Un botijo yo llamo cariñosamente botijo a los bots. Vale, así. Eh, personaje manejado por un programa ajeno al juego. No es como el lineaje de revulsión de móvil, que es un, es un simulador de bot Pero bueno, eso es... Bueno, aparte parte a ver, Muy bien bueno, si yo sería poder mandarme el grupo E intentar hacer mi arma yo solo, pero que va a ser imposible. Pero bueno, como tengo aquí mucho para matar. Como tengo aquí mucho para matar, no hay, no hay problema. Ya me he hecho la cua Tengo que matar a Thor, Leon, Dionéi. Esto Yo lo cojo todo porque luego lo vendo y pillo buena mierda. Luego lo, lo vendo ahí en el en el mercado negro del sugo. Sí, el chugo, el, el, el primo de al lado, ese que vende churros. Pues ese. A ese lo llevo y me pillo buena. buena mercancía. No se sé va a querer echar, pero bueno Ojo, vaya, te metí un Cabrón Your is... <risa> ¡Ale, un hayuken! Ya llevo siete de siete, ahí, ahí está. Tengo que matar a Long Tongue Purar. ¿Qué pueda es eso? Vamos, vamos a morir. ¡Ale! ¡A mamarla! ¡Perro! ¡Perro! Bueno, como estoy Me echo esto Y me pongo la mierda de tapar con un poquito más Vale, para llegar rápidamente a mi objetivo Y que no perdas tiempo en matar Si queréis puedo comentar el juego Como estuviera el juego Uy, Vale, va raro, ¿no? Me estoy grabando raro No sé de verdad ¿Qué polla le pasa? ¿Cómo era para bajar? he probar una cosilla ya hago esto me he comentado lo gráfico pero que está juego fatal que lo tanto que te ando le tan jodiendo le están haciendo esto y yo como soy un desgraciado como era ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Mira, a la N No, a la K A la K tampoco A la P ¿Dónde apoya estaba eso? Cano, ¿eh? Él tampoco... ¡Qué con su muela! Voilà. ¡Está! Esto, ¡Esto es un botijo ¡Esto es un No vale de mucho reportarlo, pero bueno, por lo menos si. Doy por curillo, doy por curillo. Por pues cierto, aquí tengo que matar ahora. Tengo que matar los Strippers Basilic. Pues vámonos por aquí, que está ahí arriba. Los Strippers Basilic. Tengo una mierda esta, me jode. porque me gustaría gastarlo en hacer. En hacer. Algo, pero no tengo ese algo. En ese algo me refiero, en ir a hacerme por lo menos. Haceme arma, por ejemplo Sería interesante poder hacerme asma, pero va que no Y bueno, me va a tocar hacerme toda la misión de posible y ya está Si me hiciera arma, pues si sí subo bueno, me hiciera, me hiciera lo que pudiera Si me de mayo yo solo Pero me haría falta alguien que me aguantara el grupo Ay vale, hombre ¡Me he echado la no skill para nada! Pues sí. Aquí hay que más sirve basiliza y a ver si consigo. No, ya se me queda, ya me he quedado sin. Bueno, puedo hacer esto. Y por lo menos. Otro hecho Este era el que te que atrapar la piedra, creo que era No, aquí no estaba Vámonos aquí Me queda ya sin mierda esta Vamos echándolo Corriendo, corriendo, corriendo Nada Ni hay nadie aguantando No hay nada, nada, nada Ni un grupo, ni nada Estoy solo en el mundo y el botijo ahí dando caña, me cago en toda su raza del botijo. Y aquí hay para hacer, aquí hay mucho que matar. Adiós, fea. Aquí hay que matar, por cierto. Black Mame Carnif y Poison Tile Scalopen. Un escalope, bueno, un escalope de ternera ya depende hay escalope de ternera y hay escalope en ion y aquí se ve que es un escalope me gustan los escalopes y sí, bueno vamos vamos lo que vamos a matar escalope y hay peña vendiendo es que hay peña vendiendo oro esto No me acuerdo. Hello. Any People. Here. E <laughs> Hello. Any people here? Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Es como la serie, esta, la de... Uh, se me ha ido el nombre de la serie esa Wow, si la veo, si la vi, lo estoy viendo Overlord, la serie de Overlord, igual ¿No es cierto? Os la recomiendo, la serie de Overlord, eh Buscarla, que está muy chula Sale buena waifu, vale Sale buena tipa salen bien la verdad no hay que quejarse de eso y lo bueno es que es para matar de todo es un sitio grande pero en el servidor está más solo que la una dios mío Yo no me acordaba que me tengo que coger la mierda esta. No me acordaba. Vale. Abre, vale, para ti una trampa no pasa nada que es la cosa más estúpida que pueden haber haber no haber metido en este mapa en ion sudo falso con trampa de arena digo que es estúpida porque cae en una especie de pozo de arena rodeado de bichos y no puede salir coño que bueno es que pudiera salir no que sí que están rodeado de bichos y te pega una paliza gitana pero bueno y si sale y si te lo cargas todo eh, la cosa más difícil que hay Pero bueno eh. Se vio que yo vio gracioso El que diseñó el mapa ¡Ah! Vamos a poner Vamos a poner una, una, una troleada Aquí para los jugadores Vamos a poner unos uno pozos de arena Pero que no se vean Eso, Porque tú andando dando un nuevo pozo ¿tú ves? Mapa Pero ya que te caes ¡Eh, eh, Que cabrón que somos me imagino en la reunión de NCSOFT con los diseñadores ahí hablando en ¡oh no no! con el mapa, un plan coreano raro y todo muerto risasí. Seamos eso, vamos vamos vamos a trolear a nuestros jugadores y vamos. Esto yo voy ahí, yo salto me caigo y hay muchos bichos. más fíjate si pongo el ratón encima me dice que altitud que está por debajo A una distancia de 31 metros Vamos, hombre Cuando era el nuevo gallón Cae y a, y a día de hoy Seguro que caería, pero No soy una lista, elocuente Y audaz, pues no voy a caer Estoy como serucaico, eso no, eso, eso no falla. Voy no, a me dar todo? Ay, hey, a cortar picha, me llaman el corta picha. ¡Vamos, vamos! ¡Me has pegado, te río! ¡Te he la vida! ¿Y eso qué pasa? ¿Le, le, le he quillado la vida? Vale. ¡A esto ya no que joder! Bueno, sí, aunque no matarlo... Vale. Es ah, que aquí hay baño de esto, oh, amigo. Amigo, oh, amigo. Pues tú rodeado, tío. Paso. Paso porque tenía que matar a todos. Y me voy a centrar en los objetivos principales. ¿eh? Que es. <risa> Distinto es que yo haga así. Y coja este. Eso es. otra cosa. ¡Cojo este! ¡Cojo este! ¡Que quiero un gerente! ¡Me cago en un su.! ¡Abra, no pasa nada! ¡Vamos bugueado. Me he cogido por lo menos, ¿no? Uh, por lo menos no lo he cogido. ¡Viva Geodata, amigos míos! ¡Viva Geodata! Claro, ahora hay un montón de... web Spine! ¡Entre media! ¡Y ya voy por culo! Me pasa que tiempo! En serio, si estáis viendo el directo de Fede Ion, decidme, ¿queréis más Aion? ¿Queréis otro juego distinto a Aion? ¿querí, si ¿Aún queréis queriendo juego MMO? decírmelo yo traigo lo que queráis. Siempre y cuando 23 de mi poder adquisitivo. Closer to your target. That's the wrong target. Tengo una habilidad Que a se cura y otra no Y seguramente debería de curarme siempre Chupando un tanto por ciento del daño A mi vida Pero Aquí le da por fallar Cuando dice que entra al 100% de la base That's Digo yo Pero el juego es un trolero. De siempre hemos sabido que la skill, la que debería de siempre al 100% no entra ni a la primera. Lo llega un cabrón, modian o un Modian, a un Helios, depende de cuál sea tu enemigo, tu lado contrario. Te mete una skill con un chance y sí, con un acierto de menos de 100% y te la cuida a la primera. Y no por menos decir, y no menos ya, ya, ya para cogerte los guapos y radiarte. Ya encima, para colmo, la aquí se pasa por el forro de cojones tu defensa mágica. O tu defensa física, lo que tenga. Mira esto, esto, esto voy a así. ¿Qué pasa, primo? Ah, hombre, vení todos, sí, todos, sí. Hagas tú. Vamos, siguiente. Si vamos a todos. Ahora hay una puta tormenta de arena Mira que la tormenta de arena Oye ¡Ale, para los pájaros! ¡Oh! Dame tonto. Eh, que digo, ¿Qué, qué digo, digo yo. Que espero, que pueda pasar con Ion 2? que agancha algo. yo también, que digo yo. Que pero. Que pero. Pero. Que en el Ion. Joder, se sí que está rodeado. El Ion 6.0 llamado Refly. Yo lo llamo cariñosamente refri, de de refrito Porque es volver a lo que era antes, un refrito Vamos Pues por lo menos mejoren un poquito la apariencia del juego Cosa que yo veo discutible Y mira que he apoyado el juego siempre No sabéis que lo he apoyado con capa y bandera Como se diga eso Lo he apoyado siempre Pero que me están decepcionando Los amigos de NFZ Y... ¿Por qué? Porque están muy centrados en su lineaje de Revolution. Están muy centrados en su Badian Soul. Están muy centrados en el lineaje Project. En el, en el L Project. Que es un lineaje tipo Diablo. Y claro, Ayon eh, está ahí. Me están dando beneficios. Y nos dejamos. Mientras que Ion le va dando beneficios, mientras van eh, mimando otros juegos que también le están dando beneficios, pero son más modas, ¿no? El proyecto de Ion se la han pasado a un becario de allí. Y saber quién quiera ser de vosotros el responsable de Ion a partir de ahora. Y el primer tonto que levantó la mano se la ha quedado. Y se ve que el tío tonto... Es tonto porque mira que quita mapa, como quitó la 4.0 algo, no me acuerdo. Mira que quita mapa y que sea muy tonto. Y ya no es ese tonto. Si no se ve, se ve de sobra que el proyecto de la son se quedó a media. Porque es la única clase con una única evolución. Que el, el, el, el Muse. Eh, asciende a son Weaver y punto. Y ahí te caga. Y se te caga la pata abajo. Pero no lo que hay, hay que quererlo y si juega esto lo que tiene Y esto me va fatal Dice que estoy usando la mitad de la CPU Pero, pero, pero, pero tú que estás hablando, capullo En fin, es lo que hay por jugar a Ion, Ion, Ion. ¿Ves una cosa? me loco Vale, sí, le he usado mal. Vale, le he usado mal. Soy así de tonto. Oh, y me quedan 5 más. Pues esto... ¿Te has visto? puta! Que... ¿Qué están haciendo guardia, eh? Pero bueno, mientras que no me hagan... Un... Esta cara feo. Muy bien. Ah, ya se ha pasado. ah no, guau. Po, po, y sigue atacándome. ¡Vamos! Venidme todos. Estoy preparado. Vale. Veis, ¡Va no me ha curado una mierda. Supuestamente taquil debería de curarme Ve, eh, un level 5 inflige daño al objetivo y cura y te cura a ti mismo con un porcentaje de daño creo que cuando eh, creo que es porque no tengo un level 5 vamos vamos vamos vamos a probarla Lleva no se para tener un level 5 de runa vamos así verdad 4 5 3 No ah, tengo recargado, ole, ole, ole mi cojones También son un grandisco, voy a subir a por aquí uno maduro Este, yo, venga Y ya está recargado, vamos a ver 4 5 6 No puedo meterle más de.. No sé. No sé. Mismo que no tengo ni puta idea de cómo se usa esto, pero bueno. Yo así. Me quedan tres cristalitos más. Ahí hay uno, pero esa es la rampa y no voy a ir ahí. Voy a matar al fenómeno de ese que está ahí. Ah. <risa> Había por aquí una kill, no me acuerdo cuál era, que aumentaba hasta 3 runas Aumentaba tres niveles de runa, creo que, no me acuerdo cuál era. Sinceramente No me acuerdo cuál era. Pero sería bueno, pues mira. Es eh, que valento, qué que valento, eh. Es que valento, mira, mira, mira, mira. Es que valento, cojones. Bueno, pues va si vais el juego lento, a mí si me dais cuenta me va bien, me va de puta madre, pero se si ve que la grabación, no sé si es que es un efecto del OBS, o que... y luego se si ve bien el vídeo, o es que se va a ver así en el vídeo. Si lo veis lento, perdonad, pero es que el Ion está tan mal que no que no, graba, no, no se puede ni grabar bien, pero veis que a mí yo me va de puta madre. ¡Oh! Se me ha pasado el efecto del. de, de el zorrillo. Creo que estaba ahí, gilipollas. Esto me acaba la pata abajo. No me siento también para ti, tranquilo. Esto, esto es una foto, ¿eh? ahí ahí. foto, pero no, la foto es una puta mierda. moweb, moweb, toque, toque, toque. ahí ahí. Que diga, mira, estoy cansado, tío, de las pollas, estoy, estoy cansado de la vida. Estoy cansado de la vida, eh. Oh, me encanta esa frase, estoy cansado de la vida. Bueno, vamos a cogernos lo que nos queda y nos vamos a ir, ¿vale? Nos vamos, entregamos y acabamos el vidito. A ver cuándo sacamos la ver Yo creo que bastante, porque la verdad es que se fue buena experiencia con la mierda esta. A ver si puedo hacer tú con la menduco. ¡Oh! Me ha dejado Pues vámonos ¡El hijo puto! Y, y ahora veis si ahora, acaba el temporada ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Y si ahora que quería acabar el vídeo Vamos a jodir el temporada Contra la, la quest. La quest, eh. Y hay una. Otera. Hola, mira, qué he matado lo que me ha pedido. Son animales. Coño. Son animales. Inser... Inservibles, pero bueno. Mami eh... eh... manda que lo mate, pero lo he matado. Dame la mierda esta mismo qué me ha por aquí? Toma, por por. Oh, por desgraciado, ¿qué? Habrá dicho cuando han entrado, ¡Oh Dios mío! ¡Y no estoy solo! Level 4 en 50. Y me han dado el Silencio silence, que se ve que lo echa silencio, según dice. Y el Referri, que es una actividad que ya veremos lo que hace. My God. Vale, yo creo que ya podría ir a hacerme eh, a ingreso podéis ya a 50 o a 51 Aún así que aquí tengo muchas cosas que, que si la acabo, bueno, si la acabo toda, pillo muy buena experiencia y es lo que voy a hacer Bueno, payolas pues nos, nos despedimos ya por hoy con Igadar y ya veis lo que hemos reventado, hemos hecho algo, no, que lo que nos han dejado eh. Qué calor, te cago la hostia. Foto, eh. Foto, foto. Foto, selfie. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente video. Adiós.